Un porque nos acompaña Mariano Morales, Mariano, director del staff de la Vendimia Milagro del Vino Nuevo. Mariano, bienvenido, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Muchas gracias Clarita, muchas gracias Lucas. Y antes que nada felicitarlos por estos 250 programas, oh, gracias. junto con Daniela también. Eh, muy importante la tarea que hacen las producciones locales. Eh, gente que hable de lo nuestro y que cuente lo que nos pasa a nosotros. Eso yo lo celebro realmente. Gracias. es cierto perla. <risa> Eh, sí, Sin dudas, bueno, es el eje de, de este programa, no, acercar lo nuestro, lo, lo, local lo local a todos los televidentes Así sí. es que bueno, y muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por, por hablar de Vendimia, por difundir la Vendimia Como decía Mayra recién, es una fiesta reconocida internacionalmente por la OIB, uh -huh. la Organización Internacional del Vino Como la fiesta más importante del mundo, claro, vitivinícola eh, Es lo que nos hace únicos, uh -huh. eh, nosotros tenemos el Aconcagua que nos hace únicos, uh -huh. el Malbec ...y la vendimia, son ¿Qué? las tres cosas que nos diferencian... ...de todo el mundo... ...entonces los mendocinos tenemos que estar... ...muy orgullosos de poder hacer la fiesta... ...de poder hacer esta primera... ...y ojalá única fiesta eh, en pandemia... Uh -huh. eh, ...para nosotros ha sido un desafío enorme... ...desde el Sin staff, dudas. ha sido un, un desafío... ...como los mendocinos estamos acostumbrados a hacer... Uh -huh. ...nosotros hicimos eh, un oasis en un desierto... Y lo hicimos con trabajo, con, con el empuje y con, con el espíritu emprendedor y luchador que tenemos los mendocinos y esta vendimia la estamos eh, llevando adelante de esta manera, junto con el equipo de producción de, de Cultura, encabezado por Pablo Moreno, por supuesto. Y el staff, que es un staff artístico maravilloso, eh, numeroso, porque sí, justamente... Sin duda. ¿Cuántos artistas están hoy por hoy a, a tu cargo, podríamos decir? Bueno, somos un equipo eh, de 38 personas. Bien, no estás solo. No estamos solos. <risa> eh, tenemos eh, dos directores uh -huh. eh, generales, que son Vilma Rúpolo y Federico Ortega. Podemos la, decirlo, es la mamá. Claro. Sí, <risa> tenemos. Claro, Toda una, una vida junto a la vendimia, uh -huh. realmente. Claro. Y, y bueno, eh, la experiencia y la juventud, esta, uh -huh. este deseo del, del legado de dejar este, de alguna manera la posta a uh -huh. las nuevas generaciones. Eh, pasa lo mismo también con la dirección de actores, que está eh, Nuria Atencio, que es la primera mujer directora de actores. Muy bueno. está bien eso. Eh, chequeando en la historia, pero creemos que es así. Y Kevin Viñals, que es el, el director de actores más joven que ha Ajá, habido también. Qué bueno. ¿Cuántos años tiene? El Kevin a 28. Claro, ¿Con pues sí, sí, sí. sí claro, para, para un rol jueven, tan importante, claro. sin dudas. Eh, creo, creo que lo he beneficiado, pero está entre 28 y 30. <risa> eh, bueno, Diga, estábamos lo... viendo un poquito las imágenes, Mariano, de estos ensayos. ¿Cómo se están organizando con el cronograma? Me imagino que ya menos de un mes de la fiesta están, pero con todo, con muchos horarios, con, con, con mucho ensayo. Sí, realmente, realmente es así, eh, justamente como es eh, la, la fiesta escénica más importante del mundo, la fiesta de la Vendimia <risa> es... Un espectáculo que es integral, sí. multidisciplinario, uh -huh. identitario, antropológico, uh -huh. que combina no solamente la danza, la música uh -huh. y la actuación, sino también las artes plásticas a uh -huh. través de la escenografía, claro. la utilería, sí. el diseño de las cajas lumínicas, uh -huh. este año tenemos... 900 metros de caja entre frisos y caja. Sí, un despliegue técnico también. 3.000 metros de escenario, 2.000 eh, luminarias distintas como las que están acá. Mucho sí. trabajo eh, en detrás, que quizás la gente no conoce esos pormenores. ¿Sí? Muchísimo bueno, esfuerzo. Justamente, por ejemplo. La realización, los realizadores de utilería mayor, utilería menor. Uh -huh. Tenemos 60 piezas de utilería mayor, eh, menor, 30 de utilería mayor. Que para la gente que no conoce lo que es la utilería, son todos esos elementos que van a usar los actores, los bailarines. Los muñecos gigantes. Ah, los sifones de soda claro, me encanta. los canastos enormes. <ríe> me encanta. Los muñecos que se manipulan. Uh -huh. Eso está buenísimo. Está buenísimo, carruajes uh -huh. que entran, bueno, que le dan un color y casi tradicionalmente son casi 7.000 piezas de vestuario que hay que administrar ¡Oh! este año un poco menos porque son un poquito menos de artistas, uh -huh. estamos contentos, muy felices porque teníamos tres escenarios, sí. el, el de mínima que era con 500, uh -huh. uno intermedio y ahora se ha dado el de máxima que es estar con 750 artistas y con todo el público, con todo el aforo. Claro, ¿sí? claro. eso está bueno. Volver Mendoza raíz. Mendocinos ...totalmente, que mendocinos y turistas puedan disfrutar de esta fiesta... Uh -huh. ...de esta fiesta que además de ser un elemento cultural propio, identitario... ...que cumple 86 años este año, también es un motor de desarrollo económico... ...acá Sin tenemos dudas. turismo, Muchísimo gastronomía, trabajo de la Vendimia. hotelería, transporte... Uh -huh. eh, ...los proveedores de servicios técnicos uh -huh. de la Vendimia... Y el efecto multiplicador, en algún momento se calculó que era 5 a 1, que lo que se invierte en la vendimia se multiplica por 5 en ah, toda mira. la actividad económica claro. que genera a su sí, alrededor. Sí. Seguro. Y eso es muy importante. Y bueno, por eso es que el equipo justamente que, que, que conformamos es un equipo de profesionales. La mayoría eh, son, eh, somos egresados o docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, uh -huh. Vilma... Federico, son docentes, uh -huh. Nuria también, uh -huh. el Luis Gatás, que es el escenógrafo, Tito uh -huh. Velot, que claro, es Claro, gente el que se ha preparado mucho para estar ocupando estos espacios. Exacto, Alejandro uh -huh. Aruz, que es el jefe técnico que tiene a cargo de, toda, de todo lo que es iluminación, sonido, pantallas, efectos especiales. Bueno, es un trabajo enorme. En el mundo no entienden, realmente quedan asombrados cómo puede ser, que mil artistas se combinen en escena sí, con cinco semanas coordinar de todo ¿Y claro Mariano, para uno bueno vos sos experto se de Vendim, igual que Vilma y todo el equipo pero cómo hacen cuál es la punta del ovillo? por dónde se comienza para los que no tenemos noción de todo ese trabajo que hay detrás por dónde comienzan para generar ese monstruo sí, que después vemos el día uno claro, sí, bueno por dónde ¿por arrancamos el día uno es cuando eh, el guionista que en este caso es Aristides Vargas es nuestro gran maestro querido eh, se reúne con eh, la dirección y uh -huh. la producción y se toma la decisión de hacer eh, una propuesta para presentar eh, a un concurso público. El guión es el eje, uh -huh. es como son claro. los cimientos de la claro. fiesta. En este caso el guión de Milagro del Vino Nuevo habla... Justamente de eso, del milagro de la vida, de la esperanza. Bueno, con un significado no tan simbólico en este, en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Totalmente, totalmente. La fiesta es una fiesta de celebración, uh -huh. justamente, pero que pasa por una multitud y sucesión de cuadros uh -huh. donde eh, tenemos los cuadros tradicionales que siempre están presentes. Es que no pueden faltar. Totalmente. La Virgen no de la Carrodilla, faltar. la están inspirando. Claro, ah, no. sin duda. San Martín, sí. total, Los Inmigrantes, uh -huh. El Granizo. Que son parte de la historia de nuestra provincia, definitivamente. Que nos ha azotado y también refleja, como pasó y con, con mucha tristeza sí. hace dos días, refleja el sentimiento del espectador. Uh -huh. La vendimia también tiene algo coyuntural, tiene algo que la historia que cuenta, tiene uh -huh. una parte tradicional que se repite y una parte que refleja lo que ha pasado en el año. Claro. Entonces ese espíritu siempre se ve en el escenario y en el guión justamente va a haber una alusión a lo que nos ha venido pasando en estos uh -huh. años. ¿no? Pero no es una fiesta que sea la fiesta de la pandemia, todo lo contrario, ah. es una fiesta que celebra la alegría uh -huh. que nos ha hecho... Eh, tomar conciencia de la pandemia justamente. Claro, y el reencuentro también. Importante, va a ser espectacular. Con, el público, el con, en, centro, se con entradas agotadas además. Como decía Mail, el, el primero que, que se agotó la primera noche, obviamente, la del acta central, Totalmente. todos quieren ir a verlo allí, tener esta gran primicia sí. de que es lo, la fiesta del milagro del vino nuevo, en este caso, la elección de la reina y también las repeticiones agotadas. O sea, un público muy, muy contento por volver a la vendimia de manera presencial. Totalmente, y es así porque la vendimia... Eh, también tiene una particularidad que es que en estos 86 años ha fortalecido la marca de Mendoza. Uh -huh. La marca de Mendoza y la marca de Vendimia son muy fuertes y van de la mano. Vos fijate okay. que la marca Vendimia, nos pasó, tuvimos la posibilidad de estar en la selección como uno de los miembros del jurado del, del afiche, uh -huh. se la cambia todos los años. Todos los, los años le cambian la tipografía, sí. el color, uh -huh. el sí, contexto claro. uh -huh. y la marca fuerte se la como que se la banca, como dicen los claro. diseñadores. La Vendimia aporta a que la marca de Mendoza, que es la que se utiliza para vender cualquier producto mendocino uh -huh. en el mundo, industrial, el vino sobre sí. todo, pero cualquier producto industrial. Es muy interesante que los, los empresarios de Mendoza los empresarios importantes traen a sus clientes y los llevan a la vendimia. Claro. Y después terminan de, de hacer sus, sus actividades comerciales, es pero la vendimia... es Una carta ayuda. de presentación. Totalmente. Es de de presentación, tal, totalmente. Tal. Y eso genera... Eh, un, un, un interés eh, que se traduce en un valor, por supuesto, muy importante. Por Mariano, eso defendemos tanto sí. la avenida. Qué placer tenerte, que todo lo que sí, nos has nos contado, encantó. la verdad que se te ve muy muy apasionado por nuestra fiesta y qué orgullo que personas como él no estén adelante de este proyecto, llevándolo a cabo próximo 5 de marzo para no perdérsela. Los que no alcanzaron a sacarse entrada, bueno, por supuesto se va a emitir por televisión, que se disfruta de igual manera, así que se